Continuando con el módulo de vectores espaciales, vamos a ver el tema 3, vectores espaciales aplicados a sistemas trifásicos con la presencia de contenido armónico. El vector espacial en un sistema trifásico con un THD igual a 0, es decir, un sistema sinusoidal balanceado de secuencia positiva, describe un lugar geométrico en el plano complejo que corresponde a a un círculo o una circunferencia. Esta propiedad me permite tener una medida intuitiva del grado de distorsión armónica al comparar el lugar geométrico descrito por el vector espacial con una circunferencia. Por otra parte, si la figura descrita no presenta simetría, es un indicativo de la presencia de desbalance en el sistema trifásico. Entonces, para poder visualizar este fenómeno, vamos a considerar un sistema trifásico que tiene componente fundamental un 20% de quinta armónica y un 10% de séptima armónica. Las fases A, B y C están desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, si aplicamos sobre las ecuaciones, 10, las magnitudes de las fases ABC, la transformada de, de vectores espaciales, vamos y graficamos en el plano complejo para un círculo, obtenemos la figura que se presenta en la lámina. Vemos que esta figura vista de un círculo porque tenemos 20% de componente de quinta y un 10% de componente de séptima entonces este es el patrón de forma de onda o el lugar geométrico del vector espacial para las cantidades de la ecuación 10. Si vemos estas cantidades en las fases, podemos ver que el sistema presenta una alta distorsión armónica. Que eso se refleja en la figura que vemos en la lámina, puesto que esta figura dista lo suficiente de un círculo. Vamos a hacer un círculo equivalente. Entonces podemos ver que la diferencia entre el círculo rojo que acabamos de describir y la figura azul nos representa el grado, o es una medida intuitiva, del grado de contaminación armónica. En este caso, como el sistema es simétrico, no se presenta desbalance entre las fases, cuando hablamos de no simetría, es que vamos a tener que la figura no está en el centro de coordenadas del de plano polar que estamos viendo en la gráfica, vamos a tener un desplazamiento de la figura con respecto al centro del de plano polar. Entonces, estas armónicas las podemos ver en la siguiente lámina donde se representa las tres fases, la A, la B y la C, con el contenido armónico respectivo. Entonces con esto culminamos el tema 3 y el módulo de vectores espaciales. A lo largo de todo este módulo hemos visto la definición de vectores espaciales. ¿Cómo hacer la transformación a vectores espaciales? ¿Cómo deshacer la transformación de vectores espaciales? Que una cantidad trifásica sinusoidal balanceada representa una circunferencia en el plano complejo. Una cantidad sinusoidal desbalanceada representa un elixe y que el cociente entre el eje mayor y el eje menor de ese elipse nos da el grado de desbalance. Y que finalmente un sistema con contenido armónico trifásico representa una figura en el plano complejo. Al comparar esa figura con, el con la circunferencia equivalente, podemos tener una medida intuitiva del grado de desbalance. Si esa figura no es simétrica con respecto al eje de coordenadas polar, es un indicativo de que hay un desbalance entre las fases. Con eso terminamos este módulo y los invitamos a continuar con los diferentes módulos del curso de electrónica de potencia.